Hola a todos, soy el Dr. Jan Grandí, pediatra nefrólogo del Hospital Ezequiel González Cortés y quiero hacerles la cordial invitación y bienvenida a que puedan ver en las redes sociales nuestro lanzamiento de una nueva sección de casos clínicos que va a ser publicada a través de la sociedad, en la cual vamos a revisar temas de interés, de importancia trimestralmente con diferentes tópicos a cargo de nefrólogos expertos en donde posteriormente ustedes podrán interactuar haciendo preguntas y eh, facilitando un poco el desarrollo del tema. Así que quedan todos muy invitados y contentos de poder participar y compartir con todos ustedes. Muchas gracias.